Tu presencia. Lunes 19 de diciembre, del Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 25. Hubo en tiempos Herodes, un rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamado Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor Pero no tenían hijos Porque Isabel era estéril Y los dos de edad avanzada Un día en que le correspondía A su grupo desempeñar ante Dios Los oficios sacerdotales Le tocó a Zacarías Según la costumbre de los sacerdotes Entrar al santuario del Señor Para ofrecer el incienso Mientras todo el pueblo Estaba fuera en oración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 y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento Pues él será grande a los ojos de Dios No beberá vino ni licor ni... Y estará llena del Espíritu Santo Ya desde el seno de su madre Convertirá a muchos israelitas al Señor Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías Para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle hacia el Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó, ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda por no haber creído en mis palabras y que se cumplirá a su debido tiempo mientras tanto el pueblo estaba es esperando a, a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario al salir no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario entonces trató de hacerles entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio volvió a su casa. Poco después concibió Isabel su mujer y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que besaba sobre mí. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. En las familias sanas, los hijos son considerados una bendición. Con los niños se refuerza la estirpe y la importancia de un pueblo. Para los hebreos se añade otro elemento, la promesa del futuro reino mesiánico. Quedarse sin hijos significa quedarse excluido de esta esperanza. Pero el reino de Dios no solo nace de la sangre y de la unión carnal, sino de Dios, como dice Juan 1, 13. San Juan el Bautista, que tenía que ser precursor inmediato del Mesías, nace también de las oraciones hechas por su padre Zacarías en el templo. La mudez temporal de Zacarías es un castigo por la falta de fe. Hay una diferencia evidente, parece que es lo que quieren hacer los textos entre él y la Virgen María. Dichosa porque tú has creído. Lo mismo ocurre en el diálogo con Dios. Primero tenemos que escuchar lo que Dios nos dice y solo después tendrá fuerza las palabras de la petición que le, que le dirijamos. La oración es un coloquio, un diálogo, y el diálogo exige confianza. Si falta confianza la oración es estéril y el hombre enmudece ante Dios. Es un verdadero castigo que se corrige si se renueva la fe. Que el Señor los bendiga.